Bueno, con uh, Patricia Trevor, María Alicia Rodríguez Jensen, Florencia Peralta, compartimos un trabajo de investigación en el que venimos viendo eh, las prácticas de evaluación institucional y de programas universitarios eh, como objeto de estudio. Hace rato que venimos trabajando, primero estuvimos trabajando sobre problemáticas de acreditación, Últimamente nos dedicamos a ver qué pasaba en las estrategias de eh, autoevaluación, evaluación interna en los programas de educación a distancia. Así empezamos a trabajar en, en el marco de investigar qué estaba pasando con la reciente creación en el 2017-18, 17 en realidad, del sistema institucional de educación a distancia. Esto es una eh, forma organizativa que exige el Estado a las universidades nacionales para eh, darse la posibilidad de dictar carreras en educación a distancia. En ese marco, hemos estado viendo no solo los temas de, de las preguntas iniciales que teníamos, sino que también empezamos eh, todo este año a estar viendo y, y discutiendo las problemáticas que iban surgiendo en relación a la educación mediada por tecnologías. Es desde ahí que hoy queremos compartirles algunas, algunas ideas, algunas reflexiones, y eh, la primera, que yo tengo para comentar, es la necesidad de diferenciar educación remota de emergencia de educación a distancia. ¿Por qué es importante esto? Porque la educación a distancia sigue, sigue vinculada a un mundo de eh, preconceptos y de desconocimientos sobre la modalidad que hace que la gente confunda el dar clases eh, de modo sincrónico con alguna apoyatura en un campus para decir que eso es educación a distancia. Y tenemos que decir eso no es educación a distancia. La educación a distancia tiene una serie de principios y de estrategias de trabajo. Entre esas, por mencionar una, la más llamativa, es el trabajo de preelaboración, de diseño de la propuesta de enseñanza con mucha anticipación al inicio de las clases es justamente lo contrario a lo que vivimos vivimos una situación de emergencia donde había que salir con lo que pudiéramos y lo que tuviéramos para acompañar y, y a los estudiantes y mantener la, la formación y que no perdieran el año eh, bueno esa diferencia es muy importante porque cuando evaluemos lo que pasó este año y cuando pensemos y pongamos sobre la balanza si lo que se hizo este año fue o no de calidad, entre comillas, ¿sí? pensando que este concepto tiene múltiples significados. Eh, lo que tenemos que saber es que en realidad lo que tenemos que ver y sistematizar es cómo hicimos para dar respuesta. Bien, mi nombre es María Elisa Reyes Jensen, soy parte de este equipo de investigación y retomando lo que Eve venía desarrollando, seguramente. Este, este contexto va a dejar muchos aprendizajes y espacios de cambios profundos que podemos seguramente sistematizar y conceptualizar y reflexionar más adelante. Pero mirando el contexto actual, este, sabemos que este contexto traccionó a las universidades a mirar lo que ya habían construido, ¿sí? a mirar eh, eh, antiguos aprendizajes, aprendizajes realizados en otros tiempos. Y cuando hacemos eh, referencia a esos aprendizajes, focalizamos en un pasado no tan lejano, donde varias universidades pudieron afrontar este emergente del 2020 eh, apoyándose en los sistemas institucionales de educación a distancia, los CIED, que diseñaron, construyeron y presentaron para su validación ante la CONIAU, eh, según la resolución ministerial 2641-17. Más de 100 universidades hicieron esta presentación entre los años 2018 y 2019. Y esta presentación y esta construcción resultó de una gran oportunidad, dado que pudieron retomar muchas de las estrategias ya armadas en ese sistema y dieron respuesta de manera rápida al plan de continuidad pedagógica en estos tiempos de pandemia. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que el CIED, en muchos casos, actuó como un marco para la toma de decisiones institucionales. Permitió abordar lineamientos, retomar recorridos, eh, anticipar acciones y desarrollar actividades para este contexto y así garantizar la continuidad pedagógica. En definitiva, o en síntesis, el CIED actuó como un gran articulador para poder llevar adelante este plan, este plan de continuidad pedagógica para este contexto. Pero también, aquellas universidades que todavía no lo habían diseñado, presentado, muchas de ellas contaban con vastos recursos pedagógicos y tecnológicos que los pusieron en ventaja al momento de poner en marcha la enseñanza virtual, ¿sí? y pudieron desarrollar dispositivos específicos para acompañar tanto a los estudiantes como desarrollar estrategias de acompañamiento y de formación docente en las instituciones. Por supuesto que esto puso en tensión las dimensiones pedagógicas, comunicacionales y tecnológicas que se ponen en juego al momento de diseñar e implementar una propuesta de enseñanza mediada por tecnologías. Bien, como decía María Elise, en relación con la adecuación del sistema educativo para garantizar la continuidad pedagógica en este contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio, eh, y en particular en el nivel superior, podemos hacer una primera distinción, como decía Abe, en relación a la educación a distancia y la educación remota de emergencia. En ese sentido, una de las apreciaciones que podemos hacer vinculadas con este, con este contexto es, tiene que ver con el discurso, o el fragmento, algunos fragmentos de discurso de los docentes, pensando en discurso como práctica. Este, este discurso trajo en este contexto a la mesa viejas preguntas, y nuevas preguntas, en relación con las definiciones primeras sobre qué es una clase, qué es la clase comunidad, cuál es el rol docente, cuál es el rol del estudiante, de los y las estudiantes, cuáles son los tiempos, cuáles son los espacios adecuados, espacios o entornos, esa distinción, eh, cuáles son los necesarios y pertinentes, tiempos de estudio, eh, de exposición a una clase, de evaluación, entonces tiempos y formatos nuevamente en el tapete de la discusión pedagógica. Esto precisó de alguna forma redefinir un nuevo contrato pedagógico, o al menos repensarlos, ¿sí? en el que nuevas variables entraban en juego. Eh, para garantizar justamente que fueran procesos educativos democráticos. Y en ese sentido, y en relación con la definición de nuevas temporalidades y entornos y formatos, un elemento central que recuperó visibilidad, que siempre, por supuesto, estuvo siendo parte del sistema educativo, pero que recuperó una visibilidad central, es el contexto en tanto condiciones sociales de cada estudiante eh, y también de los docentes, ¿sí? en el que aparecieron literalmente visibilizados al igual que las condiciones de los, de los y las docentes. Entonces, en, este, en, este, en esta línea, y, y acusando recibo a esta situación, las universidades tuvieron que salir a acompañar eh, en este contexto eh, a partir de la creación y fortalecimiento de dispositivos de acompañamiento, tanto docentes como estudiantes. Y me refiero en particular a los dispositivos de formación, de encuentro, de discusión, sobre la emergencia en este contexto y lo que implica enseñar... Eh, en este contexto virtual. Entonces, eh, estas cuestiones de estos dispositivos de acompañamiento no solo tienen que ver con cuestiones este, puramente pedagógicas, sino pedagógicamente contextualizadas en un, en un escenario novedoso, singular, que traía a la mesa eh, nuevas, nuevas inquietudes y, y nuevas incertidumbres en relación con la enseñanza. Entonces, como decía María Alicia, podemos decir que este, que este contexto y estas respuestas institucionales, nos van a dejar muchos, y nos están dejando muchos, muchos aprendizajes. No solo a los docentes, sino también a los estudiantes y a la institución en general. Soy Florencia Peralta, soy miembro de este equipo de investigación. Eh, en relación eh, a las voces implicadas eh, en la educación superior, eh, pensamos cómo la virtualidad... Eh, los grandes cambios requeridos por este contexto de virtualidad forzada eh, involucraron la voz eh, del docente como un actor importante en un escenario en constante cambio. La redefinición de los espacios y los tiempos de, de enseñanza plantearon la necesidad de generar eh, nuevas regulaciones institucionales que aseguraran la continuidad de la enseñanza. Ante la pérdida de certezas, eh, y definiciones eh, que en otro tiempo habían sido seguras, las autoridades apelaron a los docentes para saber qué era lo que estaban pasando en las aulas. Entonces, a partir de así aparece la necesidad de registrar las experiencias eh, de aula y sistematizarlas para luego poder eh, identificar problemas y repensar eh, normativa urgente y contingente. En relación a los alumnos, este, también encontraron un nuevo lugar, ya que fueron consultados en relación a sus posibilidades de conexión, pero no solamente, sino también en relación a sus preferencias y posibilidades en cuanto a la sincronía y asincronía de las clases, eh, el uso de redes sociales o WhatsApp, además de plataformas virtuales para, para realizar las prácticas de enseñanza, la disponibilidad que tenían de los dispositivos y con qué frecuencia se prefería realizar o asistir a las clases sincrónicas que, por otro lado, dejaron de ser obligatorias. Eh, se, podríamos pensar en una construcción conjunta de la experiencia entre docentes y alumnos y eh, lo valioso de, de la sistematización y de la transmisión de estas, de estas prácticas. Eh, por último, en relación a las prácticas de evaluación en la universidad pública, nos preguntamos los ejes que atravesaron las definiciones de implementación. Una hipótesis interpretativa es si los posibles logros de una educación mediada por la tecnología, considerados eh, en la virtualidad, eh, tuvieron digamos, la misma mirada que en la presencialidad. Hubo eh, impacto en la definición de los tiempos para administrar eh, las pruebas, eh, por ejemplo, eh, la, el desafío de, de realizar las evaluaciones por Zoom y la duración de las mismas, Una, pensamos también en un acompañamiento a los alumnos a los que se les requiere esperar un turno para poder rendir sus exámenes finales, o la falta de posibilidad de promocionar las materias, eh, y también un acompañamiento a los docentes en capacitación para evaluar en la virtualidad. Vamos a sumar nomás esta última parte en la que en realidad queríamos recuperar algunas de las cuestiones que hemos visto. Eh, primero la necesidad de estar muy atentos a no confundir eh, la educación a distancia con eh, la educación remota de emergencia. Eso es muy importante para poder entender lo que estamos haciendo. Esto es fundamental también para pensar cómo la situación actual ha impactado no solo en la enseñanza la presencial, sino también en, en, la, en las modalidades y en las estrategias de la educación a distancia. Eso también es importante pensarlo. No, no lo dijimos, pero lo agrego. Este, después eh, estuvimos hablando de lo que ha sido que las instituciones que contaban con mayores recursos eh, sobre todo institucionales como el CIED, con, es decir, el Sistema Institucional de Educación a Distancia, con una organización institucional que permitiera el desarrollo de las tecnologías, ofrecer más herramientas a los docentes y acompañamiento a los docentes. Esas instituciones corrieron con ventaja y pudieron dar respuestas más rápidas. Eh, otro tema que planteamos fue eh, cómo aparecen eh, las, las preguntas de los docentes nuevas que aparecen y esta preocupación por volver a repensar la clase. Entonces, si no estoy frente a mis alumnos, ¿qué es la clase? Eh, es una situación que nos ha llevado a, a repensar muchas cuestiones. En ese sentido también, el acompañamiento de las instituciones que buscaron cómo sostener a sus docentes en la creación de estas nuevas propuestas. Y eh, otro tema eh, bastante relevante es que, en una cuestión absolutamente inédita, las instituciones consultaron a los estudiantes. Consultaron a los estudiantes sobre cuáles eran sus posibilidades, cuáles eran sus horarios, sus posibilidades tecnológicas, sus posibilidades de trabajo, etcétera, eh, para poder adecuar esta nueva propuesta. Eh, y esto, la verdad, es que marca algo absolutamente inédito, tal como lo estaba relatando Florencia. Bueno, finalmente una pregunta y una respuesta que tiene que ver con nuestro tema de investigación es eh, si se puede evaluar todo esto. Y la verdad es que una, una evaluación, la definición de evaluación sistemática lo que implica es la comparación con criterios, con criterios preestablecidos. Y frente a esta situación inédita no tenemos criterios preestablecidos. Entonces la estrategia de eh, evaluación no es la evaluación tradicional, es la sistematización, la posibilidad de sistematizar nuestras experiencias. Muchas gracias.